Bueno, pues empezamos la, la tercera sesión de este mini curso de, de látex que estamos haciendo durante las últimas semanas. Dentro de yo sigo publicando y hoy en la tercera sesión eh, Pedro García del Departamento de Álgebra nos va a hablar sobre presentaciones. Que se pueden, cosas que se pueden hacer con látex y creo que incluso alguna cosa más, tipo algo de pantalón, cosas así. Bueno, pues tiene la palabra Petro. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La sesión de hoy es relativa a. Voy a quitar ahí también mi vídeo, que quizás se vea mejor. Y voy a empezar a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, me decís si cuando me digáis que se ve bien. Eh... A ver, se está compartiendo. ¿Se comparte bien? ¿Se ve bien mi.? Perfecto. ¿Sí? Se está perfecto. viendo Berlín, ¿no? Bien. Perfecto, se ve. Vale, pues entonces lo que hago es que voy a parar mi vídeo. Así no me distraigo. Bien, la, como había dicho Jero, la, la, y como estaba ya anunciado, la sesión de hoy va de presentaciones, va a ser un poquito más ligera, porque, bueno, os voy a dar una serie de herramientas, algunas de ellas relacionadas con el y otras relacionadas indirectamente con el por, por si tenéis que hacer alguna vez alguna presentación rápida, y no queréis tirar de toda la maquinaria de LaTeX, ¿no? Es decir, queréis hacerla en... Incluso podéis hacerlo en algún, en algún editor en línea sin problema, ¿no? Como este, como Overleaf. Pero más ligero todavía, más liviano. Bien, eh, ya tenéis bastante experiencia porque habéis visto... Ya habéis visto cómo, cómo crear documentos, artículos, habéis visto cómo hacer fórmulas matemáticas, cómo poner fórmulas matemáticas tanto en línea como centradas... Tenéis ya una, un bagaje grande, supuestamente. Espero que hayáis probado en casa y hayáis practicado. Bueno, muchos de vosotros lo utilizaréis para hacer vuestro TFG o vuestro TFM. O espero que también muchos también lo uséis para vuestra tesis o para escribir artículos Lo que vamos a hacer hoy es... ...historia, calidad... Entonces, eh, este es uno de los problemas que sí, que efectivamente pasa en alguien en al micro, pero no pasa nada. Eh, una vez que tenéis un resultado, muchas veces los tenéis que presentar ante, ante vuestros compañeros o incluso tenéis que defender un resultado ante un tribunal. Y para eso lo mejor es hacer más transparencia y, bueno, apoyarte o bien en la transparencia y pizarra, o transparencia de otros medios, pero muchas veces es fundamental tener una buena transparencia. Bien, para eso tenemos varios paquetes en látex Tenemos varios tipos de documentos, más que paquetes, tipos de documentos. En este caso vamos a usar el que um, se ha extendido mucho. Antes se usaba mucho PROSPER, pero se usaban otros... O incluso podíais con el paquete geometría o similares definir una, un tamaño, una transparencia apropiado. Ahora simplemente se, se usa BIMER, porque BIMER está muy extendido, aunque tiene algunos problemas que son un poco quebraderos de cabeza, porque cuando te da algún error es difícil a veces descubrir dónde está el error. Pero bueno, ya os habituaréis a ahí, es una cosa que, que pasa con la tela en general. Eh, BIMER, pues, como la palabra dice, proyectar, ¿no? Es, y, y tiene una serie de entornos específicos para proyectar. En particular tiene unos entornos que, que sirven para hacer cuadros, que serían lo, el correspondientes a una transparencia, o una diapositiva, o una filmina, como decían antiguamente. Eh, y, y luego tiene otros, pa, otros, otros entornos específicos para hacer bloques, para visualizar información dentro de una transparencia. Además permite... Hacer transiciones dentro de una transparencia, transiciones, superposiciones, que permite que cierta cierto dinamismo dentro de la transparencia. No me voy a meter en muchos detalles de todo lo que se puede hacer con bimer porque básicamente sería decir todo lo que se puede hacer con, con LATER. Y de hecho, en la siguiente sesión tendremos una sesión sobre gráficos que permite enriquecer mucho vuestras transparencias. No voy a entrar en la parte de gráficos, de eso ya hablará Oscar el próximo día. Entonces, eh, sin más voy a empezar a hablar un poquito de la estructura Es un documento en LaTeX. aquí tenéis, estáis viendo mi, mi, mi pantalla Estoy compartiendo con vosotros un documento de BIMER En vez de poner la cabecera un artículo o un libro o lo que sea Simplemente voy a poner que es la clase BIMER La clase de BIMER mmm, contiene muchas cosas Y eh, tiene, contiene muchas posibilidades Una de ellas es la, el uso de temas Voy a cambiar esto momentáneamente para que lo veáis. Si no pongo ningún tema, uno por defecto. Voy a quitar esto de aquí y lo voy a compilar. Voy a poner esto así. Ahora diré por qué lo quité. Ah, bueno, sí, Sergio, ya que lo has comentado, sí. Eh, bien, eh, efectivamente, cuando uno quiere hacer una presentación, ya sea con con Keynote o con PowerPoint o incluso con Google Documents con lo que sea eh, al final se acaba tropezando con la fórmula de matemáticas y, y acabas y pegando porque no hay integraciones buenas para, para, para eso ¿vale? entonces como no la hay pues, mmm, al final acabas acaba metiendo imágenes donde tenías que meter y no, no queda bien es un lío entonces, bueno, esto te permite hacer presentaciones muy rápidas, muy sencillas y eh, incluyendo fórmulas. ¿vale? Básicamente esa es la, la gran ventaja de imágenes también. En las demás también puedes meter imágenes, por supuesto. Bien, entonces, eh, como veis, he cambiado el tema y aparece un tema por defecto, que estáis muy acostumbrados a verlo en vuestras clases. ¿vale? Eh, a mí me gusta mucho eh, uno que, que usa ajero, que es eh, el de Metrópolis. Cambia un poco la apariencia. Bien, es un poquito más limpia, es, es muy sencilla. Si os dais, pone un poquito de tono un tono crema de fondo. Y bueno, y, ¿y por qué he quitado el paquete? El paquete de Input Code, porque no estoy usando látex, Estoy usando C-Látex. porque el paquete Metrópolis, si pusiese... PDF Latex, que es el que usamos normalmente en, por ejemplo en, en Textudio, pues me dará una advertencia me dará una advertencia diciendo que, cuidado, que para, para usar bien para obtener todas las fuentes y todas las características de Metrópolis, es mejor que uséis Xelates o UVA ¿vale? entonces, eh, bueno, se si os da cuenta cambia el tipo de letra, para que quede bonito Voy a poner que voy a usar Xelatex y para que no se queje porque XeLaTeX utiliza UTF8 por defecto, pues lo recompilo y la tengo esto. Bien. Bueno, recordad que, bueno, aquí le he dicho que vamos a escribir en, en, en español y que por tanto voy a usar la, los, los comandos o las eh, secciones o lo que haga falta, lo voy a intentar escribir en español, todas las que conozca. Y como sabéis, cada vez que tengáis que tengáis un, un, un comando en LaTeX, pues tenéis o, los argumentos que son obligatorios entre, entre llaves y entre corchetes tenéis los optativos. ¿no? Ese, es el, ese es, por ejemplo, eh, lo que ocurre con título. En el título tengo un, un el, el, el obligatorio, lo que sea el título, y entre corchetes he puesto eh, como optativo... Eh, taller de látex, que sería el título corto que aparece, ¿vale? Eh, bien, eh, en BIMER tenéis también, aparte de título, subtítulo, podéis ver aquí que Taller de lates aparece más grande y yo sigo publicando, aparece más chiquitito, ¿vale? Es porque tengo un subtítulo. Bien, si hay alguno, no sé si por ejemplo el de, el de Copenhagen, voy a ponerlo, que por ejemplo en el de Metrópolis no queda muy claro para qué, para qué voy a usar el título y el subtítulo. Bien, sí, eh, si veis, eh, por ejemplo, el, el autor que he puesto, los estudiantes de varios sitios, me aparece aquí, pero si veis, si veis al, al, pie de la, al pie de la transparencia, aparece el título corto, que es el que aparece entre corchetes. ¿vale? Y también he puesto el instituto, que aparece en sea Granada, pero hay algunos estilos, algunos temas de BIMER que también pondría en algún sitio de la transparencia el instituto, en este caso Copenhague no lo hace. No sé si Boadilla lo haría, voy a cambiarlo para que veáis. Vale. En algunos lo hace, en otros no. Es decir, esa información, sí, por ejemplo, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí pone en el, el, el, la... Un segundín, que esto sí que... Es. Eh, bueno, ya me dicen desde videoconferencia que está al lado el enlace que, que teníais por ahí eh, de, de asistencia. Ya, ya puede entrar todo el mundo con el enlace original, ¿vale? Como salve. Bien, entonces, eh, como veis, aquí se está utilizando por un lado la información obligatoria, esta de aquí, y la información abreviada. Tenéis un nuevo comando que el instituto, ¿vale? En el cual podéis poner la afiliación un poquito más detallada eh, de dónde pertenecéis. ¿Qué hace Maquetitle en el caso de, una de un de Vimer? Pues Maquetitle, pues, si lo quito, pues no me quedará la primera transparencia. Compila, ¿vale? Y ya pasa directamente a la segunda transparencia. Maquetitle lo que hace es una primera transparencia en la que se presentan los datos que habéis puesto, los metadatos que habéis puesto en vuestro documento, ¿vale? Voy a pasar otra vez a, a, a, a Metropolis, que me gustaba más. Y vamos. Bien. Lo mismo que en cualquier documento, aquí podéis poner secciones. Eso ya depende de vosotros. Eh, dependiendo del tema, las secciones se manejarán de una forma o de otra. Por ejemplo, ya habéis visto que en algunos temas os pondrá arriba una barra en la que van apareciendo las secciones y las subsecciones por las que vais. Otras simplemente pondrán una advertencia diciendo la sección en la que estáis y una barra de control. ¿Veis? ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una sección de introducción, eso se traduce en que aquí me va apareciendo una transparencia en la que aparece la sección en la que estoy. En otro simplemente lo pone arriba de la transparencia. Depende del tema, esa información se mostrará de una forma o de otra. Bien. Aquí viene el primer, el primer entorno que os decía que era específico de BIMER. Begin frame, end frame. Esto es, empiezo un cuadro, acabo un cuadro. Esto es una transparencia. Está pensado para que voy a quitar esto por ahora de hecho a mí me gusta ahora lo, a, lo compilo y os lo enseño ¿vale? voy a enseñar la transparencia para que corresponde esto de aquí esta es la transparencia he hecho un mi ince, y he hecho una lista, o un listado de cosas en ese listado pues tengo tres, tres, eh, tres ítems ¿vale? y eh, os das cuenta que ocupa prácticamente toda la transparencia. Bien, esto es una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis vuestras transparencias. El límite máximo debería ser de, de líneas que vaya a poner una transparencia debe ser dos como mucho. No podéis cargar mucho la transparencia, porque si no la persona que asista a vuestra transparencia, el espectador se va a agobiar, porque no va a poder leer toda esa información. La transparencia tiene que ser liviana y vosotros tenéis que hablar más tiempo. Tenéis que ser claros cuando presentéis. Y las transparencias tienen que ser una parte de esa claridad. Tienen que reflejar esa claridad. Tienen que ser simples, sin mostrar demasiada información. Si hacéis algo que sea muy oscuro, el lector va a estar perdiendo el tiempo leyendo lo que ha puesto ahí. Si hacéis algo demasiado enrevesado, el, el, lector, el, el, el, el, el espectador va a estar pensando ¿Cómo habrá hecho esto? Y deja de prestar atención a lo que estás contando. Entonces es muy triste cuando terminan una transparencia y se acercan y te dicen oye, me han gustado mucho tus transparencias, ¿cómo las has hecho? En vez de preguntarte, oye, eso que has contado es chulísimo, ¿cómo has demostrado que de aquí se pasa a tal sitio? ¿O cómo conseguís lidiar con el caso tal? Eh, vale, está bien que te digan, oye, tus transparencias son bonitas, pero realmente no se trata de que tus transparencias sean bonitas o feas, se trata de que tu mensaje llegue bien al público. Por eso tenéis que ser claros, os dais cuenta que el tipo de letra es específico especial es una letra sin serifa, ¿vale? Es una letra muy clara de ver, que se ve bien desde lejos, porque esto está pensado para ser proyectado en una sala en la que pueda haber muchos asistentes. Hoy en día lo estamos haciendo casi todo por videoconferencia, pero aún así las pantallas a veces son pequeñas y esta transparencia tiene que ser clara para que cualquiera la pueda ver bien, en cualquier dispositivo o bien proyectando. Entonces es muy importante que no haya mucha información en la transparencia. Si ponéis mucha información, no os va a caber. Y si empecé yo aquí a poner información. ¿Lo veis? Cuando lo compile, llegará un momento que se va fuera. Ya no cabes más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no va a permitir. Él no va a permitir que tú metas más información de la cuenta en una transparencia. Divide la información, haz que se clara y pasa a la siguiente transparencia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, Bimer tiene una posibilidad cuando hacéis una lista es poner este comando que aparece aquí arriba. Este comando, ¿en qué se traduce? Se traduce que va a ir mostrando uno a uno los ítems que tengáis en esta transparencia, ¿vale? ¿Lo veis? Primero, segundo, y remarcando el ítem por el que vais. Esto a mucha gente le gusta, porque le gusta ir resaltando el momento en la transparencia que indica lo que estás hablando en ese momento. Otra gente, por ejemplo, no le gusta. Hay gente que le gusta que directamente aparezca toda la información. Hay un modo en, en, en Bieber que permite dejar como en grisáceo lo que vas a hablar y que todavía no has hablado. ¿Eso qué hace? Pues que la gente empieza a tener un poco de, de, entre comillas, ansiedad por saber lo que vas a contar más adelante. No, simplemente muestra la información que vas a contar. Como va a ser concisa y breve, tampoco pasa nada con que el lector mire y lea un poquito más adelante. Lo que no es complicar las cosas. Entonces, yo para mí, por ejemplo... Esta, esto de ir pasando punto a punto pues no no me, no me llama mucho la atención ¿vale? de hecho por ejemplo podéis por ejemplo, hacer lo mismo eh, usando iter, en ítemice podéis usar este, este tipo de, de flechas que te dicen que voy a poner primero la primera, segundo la segunda luego la, la tercera y la cuarta ¿lo veis? ¿cuáles aparecen en cada momento? vale? ¿Eh? eso es como una especie de en la primera transparencia que pase por aquí hasta el final voy a mostrar la primera, en la segunda hasta el final voy a mostrar la segunda, en la tercera y cuarta transparencia vamos a mostrar este punto, en solo en la segunda voy a mostrar otro y desde la quinta hasta el final voy a mostrar el final. ¿Lo veis? Este es el resultado. ¿Eh? Esto puede ser interesante, pero yo digo, yo no soy mi amigo de utilizar esto, lo he puesto aquí para que tengáis un ejemplo, ¿vale? Bien, como ya he dicho antes, si os dais cuenta que la transparencia es begin frame main frame esto es una transparencia. Lo mismo que antes decíamos, venceur, begin ahora, en de ejemplo, ven de ejemplo. Si tenemos entorno, este es un entorno más. ¿Mm? En ese entorno, cada uno puede eh, poner lo que le dé la gana. Texto, imágenes, en este caso estoy usando mucho listas, listas, lo que queráis, fórmulas matemáticas, lo que queráis. ¿Mm? Por ejemplo, los, los frames pueden tener. Los frames, los cuadros, no me gusta usar la palabra en inglés, los cuadros pueden tener un, un, un campo, ¿vale? que es el título del campo? Dependiendo, aquí lo tenéis, este campo. Otra sección. ¿Lo veis? La diferencia entre estas transparencias anteriores. Como este cuadro tiene un título, aparece un título en la cabecera de la transparencia. ¿Mm? A veces es muy útil, porque es como decir, en esta transparencia quiero que hablar de esto. ¿Mm? Y dentro de esta transparencia, pues tengo mis bloques con mis... Siempre pongo la misma. A ver. La compilo. Mis bloques con, con matemáticas, con lo que sea, ¿vale? Entonces, tengo, esencialmente tengo varios tipos de bloques. Aquí, aquí están todos. ¿Qué son los bloques? Los bloques los habréis visto mucho en las transparencias. Voy a cambiar el estilo para que las veáis en su pleno esplendor. A mí me gusta mucho más como aparece en Metrópolis. Y lo voy a ver para que lo veáis cómo se hacían. Antiguamente, en un, en un estilo en el que sea un poquito más. Vean, ¿Veis los bloques, no? Los bloques es un bloque de información. Aquí lo tenéis. ¿Eh? Tenéis varios tipos de bloques. Por ejemplo, a mí esta transparencia tiene demasiados colorines. Pero se puso muy de nuevo un tiempo. Y había un momento en que iba a congreso y todo el mundo usaba este estilo de, de transparencia. ¿Qué pasa con, con Metrópolis? Porque pues es mucho más liviana, es mucho más sencilla, no daña tanto la vista, no llama tanto la atención y sigue mostrando la misma información pero de una forma más, más sencilla. ¿vale? Entonces me vengo aquí a los bloques. Bien, ¿qué tipo de bloques tengo? Bien, puedo tener un bloque normal que sería, eh, que empezaría con un begin block en Block. Y siempre tiene que tener, cada bloque tiene que tener un, un argumento que es el título del bloque. Normalmente, pues, podría ser resultado, o ponéis el resultado que vaya a probar debajo, si es un bloque, ¿vale? Estos bloques se podrían, se podrían corresponder con vuestros resultados, con vuestros teoremas, con lo que sea, ¿vale? Entonces, tengo un bloque, ¿lo veis? El, este es el, el título que le voy a poner. Lo recompilo. Ahí lo tenéis. Y luego tengo bloques alerta que sean alert block y bloques ej ejemplo que sean example block. Los este, este, bloques ejemplo. Todos estos colores se pueden cambiar, pero no voy a hablar de eso. ¿eh? Todo, todo esto se puede, eh, se puede cambiar el tipo de letra, se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar los colores. Yo he dejado los que vienen por, por defecto porque me parecen muy agradables y no me interesa cambiarlos, ¿vale? Entonces, eh, el área blog mucha gente lo usa para las definiciones o para las, los contraejemplos, para, lo, para decir, oye, cuidado, que esto no funciona bien, ¿eh? Es decir, eh, prestad atención. Bien, ya vimos antes que podemos mostrar información paso a paso con una lista o mostrar en algunos casos una información y en otra otra, vamos a ver cómo se puede hacer eso de una forma manual, ¿vale? Para eso, aquí voy a empezar otra sección que se traduce en este, ¿lo veis? En, este, en Metrópolis se traduce en que es una sección pausa y si veréis mi barra de estado me dice que ya voy hasta aquí de la presentación y me queda solo esta parte que no está por marcar ¿no? venga, vamos a hacer lo mismo con pausa entonces, ¿una pausa qué es? una pausa simplemente es que donde a mí me apetezca pongo un, pa un pause ¿Vale? entonces, puedo escribir algo fuera de un bloque poner una pausa entonces mi transparencia que parecería esto después me aparecería lo que viene debajo y luego el siguiente. ¿Lo veis? Y puedo ver el ejemplo. Si he hecho lo mismo que hacía antes con las listas poco a poco, reflejando información poco a poco Podría poner imagen, ponerlo un poquito más, más adelante o lo que sea. Además, eh, en BIMES se pueden hacer sobreimpresiones. Por eso lo llamamos sobre. ¿vale? Son sobreimpresiones. Entonces, ¿cómo se hacen sobreimpresiones? Voy a empezar aquí. Aquí, y aquí acaba, ¿vale? Se usa un nuevo entorno que se llama over, eh, sobreimpresión, overprint, como queráis pronunciarlo, ¿vale? Eh, y le tengo que decir lo mismo que antes. En la 1, en la 2, en la 3, incluso podría decirle desde la 2 en adelante, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, si os das cuenta, aquí lo que va a hacer es... Voy a poner para que seamos... Para que lo veáis claro. Esto va a generar en realidad un PDF con la misma transparencia copiada tres veces, cambiando esa parte del bloque. Esta parte que está arriba, fuera del, over, del overprint, ¿vale? De este bloque con overprint, pues se quedará fija. Y el resto irá cambiando conforme vaya avanzando. ¿Qué es lo que ocurre? Que como esto es cuadro a cuadro, cuando tú vayas pasando las transparencias, da sensación de que va cambiándose. ¿Lo veis? Da sensación de que se va cambiando lo que hay. Lo veis aquí para la primera parte, cambiará lo que hay dentro del bloque, la segunda parte y la tercera parte. ¿Para qué puede servir esto? ¿Para qué os puede ser útil? Esto os puede ser útil siempre y cuando, por ejemplo, queráis poner una idea de una demostración. ¿Vale? Sí, bueno, una idea de demostración. Bueno, la primera parte de la demostración es esto. Una vez que hemos conseguido esto Y poner la segunda parte La tercera parte Y, por, y finalmente llegamos a esto ¿Vale? Cosa de por el estilo o, o viendo O si quieres reflejar Cómo va evolucionando un proceso Lo puedes hacer con overprint Vas viendo como una Vas poniendo varios, varios gráficos En los que vas viendo Cómo se cómo se extiende un tumor O cómo se o cómo va cambiando una, una función Dependiendo de cómo cambien los parámetros Eso lo puedes hacer No es una animación propiamente dicha Pero sí es un cuadro a cuadro te va mostrando distinta información en el mismo sitio. Y el resto de la transparencia se queda exactamente igual. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se pone la bibliografía? Pues yo he optado por hacerla de la forma sencilla. ¿Vale? Ya Paco y Jero os dijeron forma alternativa de poner la bibliografía. Y cuando hagáis eso, pues aparecerá una transparencia especial en la que aparece la bibliografía. ¿Vale? Entonces... Yo lo que quería eh, en esta presentación tan sencilla, ¿vale? y este ejemplo lo tenéis, esto para vosotros es una plantilla, ahora vosotros en, en, cada, en cada cuadro metéis lo que queráis para hacer vuestra presentación, es muy fácil, ¿no? Lo que quería mostrar es lo fácil que es, usando LATER, y usando en este caso Overleaf, hacer una presentación sin ningún tipo de complicaciones, ¿vale? En la que puedo meter fórmulas matemáticas sin problema. Y queda una presentación muy limpia y muy agradable para presentar en cualquier, en cualquier medio, ya sea por, eh, por, por mi proyector o ya sea eh, mediante una videoconferencia. Bien, dicho esto, voy a pasar a enseñaros otro tipo de herramientas, porque me sobra tiempo. ¿eh? Hablar de presentaciones ha sido relativamente sencillo, así que como me sobra tiempo, os voy a enseñar otro tipo de herramientas. Y para eso, os voy a pedir a todos los que estéis aquí que si no lo tenéis, que consideréis la posibilidad de descargaros, descargaros el Visual Studio Code. Le voy a poner aquí en el chat, aunque tenéis los enlaces también en GitHub, en, en, en, en la sesión 3. ¿Por qué Visual Studio Code? Hay muchas formas, hay muchos editores de texto. A mí me gusta especialmente, primero porque es gratuito, porque tiene una comunidad muy grande que trabaja con muchas extensiones, os puede servir para... Para programar, os, os puede servir incluso como entorno de LaTeX o con visualizador incluido. Os puede servir, por ejemplo, para escribir en Markdown. Eh, pues el MacTech, el MacTech, Mac a los que trabajáis con Mac, MacTech. Yo estoy trabajando aquí con Mac, por ejemplo. Mac ¿vale? Y bueno, una vez que lo descarguéis y lo instaléis, tendrá esta apariencia: este es vuestro Visual Studio Code. ¿De acuerdo? Y bueno, hoy os voy a hablar de, eh, de bueno, voy a ir a, a la de, creo que los tengo por aquí. Aquí lo he puesto, creo que lo he puesto al final. Vale, quiero que también le echéis un vistazo a esto. Una vez que instaléis Visual Studio Code, voy a poner aquí mi Visual Studio Code, tenéis un apartado de extensiones, ¿vale? Yo tengo unas pantas instaladas, ¿vale? No le hagáis caso a las extensiones que tengo, ¿vale? Una que me gustaría que instalaseis es esta. Esta te permite, dentro de Markdown, que ahora voy a explicar lo que es Markdown, escribir fórmulas en matemáticas. Y quedan, y quedan bastante bien y sirve para escribir textos de forma rápida que luego se pueden convertir en presentaciones de forma bastante simple, ¿vale? Os voy a poner el enlace también aquí, por si lo queréis. ¿Eh? Y por último, me gustaría enseñaros la extensión de Mark, me gusta, hay muchas, ¿eh? esto es por poner algunas, hay muchas, ¿eh? que te permite eh, convertir tu texto de Markdown en transparencia de forma rápida. ¿vale? Bueno, esto de Pandoc lo voy a abrir también, lo voy a dejar abierto porque luego hablaremos de Pandoc. ¿eh? Para aquellos que os guste eh, Word o como habéis visto por ahí PowerPoint o lo que sea, pues aquí lo tenéis ¿vale? para poder usarlo. Bien, entonces ya tengo mi Visual Studio Code, vosotros lo descargáis y a partir de ahora mi presentación se va a hacer usando Visual Studio Code. ¿Mm? Así que voy a abrir por aquí una chuleta que yo tenía hecha para ver, para no perderme, para dar a la clase de ahora. Bien, y voy a abrir mi Visual Studio Code que lo tenía aquí, voy a cerrar mis extensiones, que tengo un montón. Ahora tengo extensiones para gráficos, para previsualización de grafos, tengo, para, para, para blogs de notas de Júpiter. Si luego me sobra tiempo comentar un poco los blogs de notas de Júpiter, que son muy interesantes. Bien, y una vez que eh, voy a quitar la extensión, voy a abrir un fichero nuevo que le voy a llamar eh, por pues, prueba, bueno, no voy a llamarle prueba, no voy a guardar como prueba, guardar como, voy a meter en documentos, que por aquí tenía un sitio para guardar, documento, sesión 3, estaba por aquí, le voy a llamar prueba.md. Al ponerle .md, automáticamente el estudio Code se da cuenta de que estoy en markdown ¿Lo habéis visto que aquí abajo me ha dicho, donde tengo puesto el ratón, ¿veis mi ratón? Me pongo aquí abajo, automáticamente me ha seleccionado la opción Mardown. ¿Por qué? Porque a partir de ahora... Voy a escribir dentro como Markdown. ¿Qué es Markdown? Markdown es un lenguaje que se, que se, de marcas, ¿vale? De marcas como HTML, como XML, que se ideó para aquella gente que no quería complicarse la vida con HTML, que es muy rico HTML, pero que quería escribir dos textos sin complicaciones y de forma que pudiesen en cualquier sitio, en cualquier dispositivo, editar su texto y luego mandárselo al editor y el editor ya lo maquetaría ya lo pasaría al formato que le interese y lo maqueta. Ahora veremos por cómo se puede hacer eso. Bien. <ríe> ¿Cómo funciona Mardón? Mardón tiene una serie de, digamos, comandos como el látex, que son simplemente marcas que se ponen. En este caso, una de las marcas poner una almohadilla. Título. Esta marca de almohadilla corresponde con HTML, las la cabeceras H1. ¿Vale? Esto correspondería Voy a ponerlo, ahora explicaré. Aquellos que sepáis HTML, pues eh, sabéis lo que estoy diciendo. En realidad H1 es una, eh, un G ad, una cabecera 1, tenía hasta seis tipos de cabeceras Con lo cual, yo puedo poner aquí sección, subsección, y aquí puedo escribir lo que sea, Esto lo puedo hacer en mi teléfono, lo puedo hacer en una tableta, lo puedo hacer donde sea. Lo puedo hacer incluso en línea. ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde lo podría hacer? Ya que estamos. Lo podría hacer aquí. Le voy a empezar a escribir y me pongo a escribir directamente. Y ya tengo un documento base hecho. Incluso alguien me preguntó, lo diría, por diagramas de flujo. Aquí tenía esta diagrama de flujo. Yo lo pongo aquí por si le interesa. Y me pongo a trabajar aquí. No tengo que tener nada instalado. Decir, puede ser en el, en el navegador de, de, de la PlayStation, si tengo un teclado. O en el navegador del Fire, del, del, del, del Fire Stick o donde sea. O en un teléfono, una tableta, donde, donde me dé la gana. Si estoy en casa de mis padres no tengo ordenador, pues no hace falta de ordenador. Me conecto a la tela, le conecto, si tengo un teclado inalámbrico, pum, ¡Hala! tumbando. ¿Vale? Bien. ¿Qué ventaja tiene eh, Markdown con, con Visual Studio Code? Pues que tiene aquí arriba un iconito, lo veis con una lupa, en el que dice abrir vista previa lateral. Bueno, pues si le dais a vista, a vista previa lateral, automáticamente el texto que habéis escrito lo actualiza. ¿Lo veis? Se actualiza de forma automática. Con lo cual, podéis escribir un texto, un libro, lo que queráis, en este formato, se lo mandáis, en, está en nuevo texto, se lo mandáis a vuestro editor y él lo publica. Si lo acepta, claro, si le interesa. ¿Eh? Esto por eso se, se dio para mucha gente que pues, quería en cualquier sitio, en cafetería, donde sea, y no quería preocuparse, pues, oye, ¿cómo, ¿cómo hago para la sección? No os preocupéis, que esto las crea automáticamente. Y ya está. ¿Vale? Bien. ¿Cómo, por ejemplo, podría plantearme hacer... Por ejemplo, una lista o algo así. No me pongo una lista, es muy sencilla de hacer. En Mardón. En Lattes, empiezo un begin temice, en editemice. En Mardón simplemente pongo o un guión o un asterisco y ya empiezo a tener una lista. Tan simple como eso. Ya tengo mi lista. Primero, segundo, otro más, anidado. Las puedo enumerar. Da igual el número que le pongáis, porque él lo va a enumerar como venga. Imaginaos que se olvida uno. ¿Veis que aquí hay unos simbolillos raros que aparecen por aquí? Entonces, os dais cuenta que me mantiene mi orden, me mantiene mi, mi numeración, y esto ya es muy fácil, de luego, eh, ya os diré cómo, se puede pasar a HTML, se, para, se puede pasar a Word, a lo que queráis, a Latex. ¿eh? Entonces, muchas veces cuando tenéis que tomar nota o cuando tenéis que escribir un, un informe de forma rápida, no os preocupáis, no necesitáis mmm, maquinaria muy potente, simplemente con esto ya tenéis vuestro informe, os permite también, por ejemplo, Escribir fórmulas matemáticas, vamos a escribir algunas, por ejemplo. Pues mira, se puede escribir de varias formas. A ver cómo lo tengo configurado, ¿no? Se viene, ¿eh? vamos a hacerlo. Voy a poner, como os dijo, ¿vale? En este caso no me funciona porque no lo tengo configurado. Se puede configurar para que entienda los paréntesis. ¿Vale? Yo, en este caso, lo tengo configurado el, el previsor de fórmulas matemáticas lo tengo configurado con, con dólares. ¿Vale? Incluso Y aquí tenéis una centrada, ¿lo veis? Sin problema. Puedo escribir fórmulas matemáticas. ¿Vale? Pero bueno, puedo, escribir, puedo hacer más cosas todavía fácil no ver, vuestro texto vuestras fórmulas matemáticas dentro veis que ver, ¿no? Puedo hacer tabla sí Sergio sí sí podemos eh, Markdown se puede convertir en HTML o incluso por ejemplo GitHub lo hace automáticamente aquí tenéis el ejemplo esto está hecho con Mardown. esto que veis aquí no es más que esto que está aquí que ya puso Paco en su día que le... es que no estoy no estoy metido dentro bueno, vamos a verlo ¿lo veis? esto es Mardown. Y Github lo renderiza automáticamente y os crea una página web con eso. ¿Eh? Esta, otra, un ejemplo que, que hice el otro día, en la que podéis meter, ¿no veis? Texto código con salida, gráficos... ¿Eh? Esto está hecho en Markdown. Lo que luego hago es que lo visualice Github con, con, con una opción que tiene que son páginas de Github. ¿Vale? que son fáciles de configurar, ¿no? Para meter lo que queráis. Sigo. Bien, tablas. ¿Cómo se hacen las tablas? Pues las tablas son relativamente fáciles. Pues Begin Tabular en Tabular dice se quejaba Jero de que no, bueno, no le había dado tiempo a hacer las tablas, ¿vale? Vence ya ha pasado el formulario de firmas para aquellos que estaban ansiosos por esta está en la cabecera, pues le voy a decir que está en la cabecera y voy a empezar a poner a, a poner aquí datos de la cabecera. Ya tengo mi tabla hecha. ¿Vale? El estilo de la tabla dependerá de cómo, de cómo le habéis eh, tengáis el por así decir el, el estilo dentro de vuestra eh, de vuestro visualizador. En este caso. Eh, si os dais cuenta, no me pone, no pone filas, eh, líneas verticales para, para separar columnas, cosa que a mí me gusta, por ejemplo, pero puede que haya gente que no le guste, ¿vale? Bien, podéis plantearos cómo voy a... ya meter una tercera columna. Se ha ido toda la porra, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que le falta la cabecera de la tercera columna. E incluso puedo, puedo el texto lo puedo alinear a izquierda o a derecha. Así por defecto, como veis, está alineado a la izquierda. Bueno, pues ya este voy a intentar alinearlo a la derecha, ¿lo veis? Y este lo voy a centrar. Lo único que vamos a poner dos puntitos en el sitio apropiado para decirle si es izquierda, derecha o centrado. Tan sencillo como eso, ya tengo mi quitarlo. Bueno, a añadirnos las columnas. Temáticas con todo lo que quiera. Ya tengo mis tablas, es facilísimo. ¿vale? ¿Cómo puedo resaltar texto? Pues también es muy fácil. Vamos a ver, yo nunca me acuerdo, pero es tan sencillo. Esto es itálica. Sonará, porque en, en algunos en algunos editores que habéis visto, eh, los asteriscos son para negritas. Pero también se pueden se pueden usar, ¿lo veis? Lo cual hace que te puedas plantear... Aparece en itálica y en negrita. Puedes combinar itálica con negrita usando los subrayados con el, con el asterisco. ya tengo, es bastante sencillo puedo hacer hiperenlaces ejemplo es muy sencillo voy a poner por ejemplo UGR si yo me voy aquí y le pincho se me va a ir a la página de UGR ¿lo veis? tan sencillo como eso Imaginaos que tengo muchas veces que hacer cita a la UGR, pues entonces Bueno, podéis poner, en la UGR encontraréis toda la información. O en la página de la universidad. ...de Granada... ...encontraréis toda la información, ¿vale? Pero imaginaos que tengo que usar varias veces... ...un, un texto... Pues entonces yo le pongo por ejemplo... ...venga, voy a ponerle una, una etiqueta... ...como hacíamos con Bibiter... ...y le voy a decir... Eh, ...voy a decir la dirección que es... ...y le voy a poner una descripción... ...¿vale? Entonces... ...cada vez que quiera hacer un enlace a esa, a esa página... En vez de poner, en paréntesis pongo ya el corchete del de entorno de la etiqueta que me acabo de definir. ¿Lo veis? Entonces cada vez que pongo encima de mucho se irá a la página del OGR y encima de ocasión se irá a la página de del OGR con su descripción y todo. ¿Lo veis? ¿Por qué se me está quejando? Estoy violando single trailer mode. Vale, pues no he puesto nada debajo. No he puesto un espacio debajo. No quiere... No, de aquí me ha dicho que, que estoy poniendo demasiado espacio. Por lo quito. ¿vale? El propio, el propio Markdown tiene una cosa que se llama los linters que te, te da la pertenencia de las cosas que no tienen sintácticamente bien puestas. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya tengo enlaces. Pero bueno, voy a meter imágenes. Las imágenes no son para tirar fuertes, ¿eh? Tampoco sea, hay que decir... Bueno, pues ¿cómo puedo meter una imagen? Pues yo creo que tenía aquí una imagen, si mal no recuerdo, que se llamaba imagen.jpg, ¿vale? Bueno, pues voy a ponerla en mi... Pues la única diferencia entre una imagen y un enlace es que lleva una exclamación delante. Tenéis que darle la, la, la, la, la ruta exacta. ¿Lo veis? Y en ese momento ya aparece la imagen aquí en nuestro texto. Esto es un ejem ejemplo de imagen en el texto. ¿Vale? Y seguimos escribiendo debajo. Y ya no tengo más cosas que hacer. ¿Veis? sigo escribiendo abajo. Aquí tengo mi imagen. Y luego. ¿Qué pasa? Pues que no da para mucho. No da para mucho, ¿eh? no pa mucho porque no puedo centrarla. No puedo... Bueno, realmente sí puedo. Porque una cosa que no he dicho es que dentro de Markdown podéis meter el código que os dé la gana de HTML. Y en HTML sí podría justificar la imagen a la derecha o izquierda. ¿vale? Bien, ¿cómo puedo.? Porque muchos de vosotros lo usaréis. ¿Cómo puedo meter código fuente en Markdown, hacer referencia? Ya lo hice arriba. Aquí lo usé sin decir que lo estaba usando, ¿vale? ¿Viste? Que esto me salió de una forma especial, ¿lo veis? Con otro color. Pues puede ser en línea, como en la fórmula. ¿Vale? O incluso un bloque de. ¿Cómo si ser un bloque de código? Aquí se queja porque deja mucho espacio. En vez de poner una. El acento es el tumbado, ¿vale? Que usarlo en italiano. Nosotros no lo usamos. Y aquí puedo poner F. Por ejemplo, para escribir algo en Python. ¿Vale? Eso en principio no me dice eh, nada porque lo, lo pinta así. Pero si yo digo que es Python. Ya se da cuenta que Spider le pondrá colorcito al código, lo cual es muy cómodo. ¿Lo veis? Bien, esto parece ser una forma muy sencilla de poner código o que sea. Lo que queráis, ¿vale? Voy a poner el código que ¿vale? queráis. Y se acabó. Bien. Y una vez que hayáis dicho esto. ¿Cómo no puedo si decir? ¿Hay una forma para hacer cita? Ah, no, Aaron, esto no forma parte de de, de Later, ¿eh? esto está claro, claro, si tú no, si tú pones esto no, en Overleaf no, en Overleaf tiene otra otra forma de hacerlo ¿vale? esto lo harías con Visual Studio Code yo estoy usando Visual Studio Code, ¿vale? veis aquí arriba que pone Code, ¿lo veis? Visual Studio Code que es más liviano, porque solo tienes que instalar esto y la extensión que os decía de Latex, esta de aquí ¿Vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que si os dais cuenta aquí puedo crear un documento bastante sencillo, ¿eh? ya lo he creado, en el que he metido todo lo que realmente me hace falta para hacer un informe o incluso, yo qué sé, hasta un TCM o hasta un libro. ¿eh? De forma, no tengo, si os dais cuenta, no tengo referencias, no tengo, no es tan bueno como el ATE, pero para salir del paso, para hacer un informe rápido, te piden, oye, dame una opinión sobre este trabajo. ¡Pum! Lo haces con esto en un momento. Y no te preocupes. ¿Mm? Bien. Eh, dicho esto, os voy a enseñar una cosa que quizá os va a gustar más si os dais cuenta de la potencialidad que tiene. Yo he usado, me he instalado previamente una de las cosas que os dije antes, que era el MARP, para Visual Studio Code. MARP, eh, antiguamente era una especie de el bueno, desarrollo, tenía una especie de programita en el cual tú podías hacer transparencia usando, eh, usando Markdown bueno, lo que hicieron es hacer una extensión para Visual Studio Code y además tienen también una serie de herramientas de Javascript que te permiten hacer transparencia alucinante, ¿vale? pero yo lo vamos a dejar ahí, eh, no vamos a meternos en, en, en cómo usar MARP. simplemente yo tengo aquí instalado la extensión de MAP, así que sin busco y pincho en estos iconito que tengo aquí arriba, que a vosotros, si no la tenéis instalada, no aparecerá, yo le voy a dar, me dice Toggle Mark Preview, decir, va a cambiar a, en vez del de previsor, el previsualizador de eh, Markdown que yo tengo instalado, voy a poner el de Markdown, ¿vale? Pues ya se me ha roto todo. ¿Por qué se me ha roto todo? Me ha aparecido en la cabeza Mark True. Se pueden poner más cosas en la configuración, no me voy a meter en eso. Si queréis echarle un vistazo a la página de MAP, es muy completa y viene mucha información. Pero tiene una cosa súper interesante y es que si yo pongo aquí tres rayitas. ¡Ah, las extensiones cómo se instalan! Muy fácil. Busca aquí la extensión. Cuando la encuentres, la instala. ¿Vale? Aquí busco la extensión que quiera. Imaginaos que quiero una extensión de.. Aquí hay muchas extensiones. No, esta no la tengo yo instalada, pues le da a instalar y él la instala por vosotros. Eso se me ha pasado. Gracias, Alexander, por preguntar, porque se me había pasado. ¿vale? ¿Mm? Le dais el botón de extensiones, buscáis a que os guste, en este caso, Mark. Yo la tengo instalada, a vosotros saldría aquí instalarla, instalarla. ¿Vale? O, ¿Lo veis? Y ya... Yo la tengo instalada, pues se la instalaría. O bien, o bien, os voy a dar una alternativa. Si os vais a la página web, aparece la palabra instalar. Y os la instala para el markdown que tenéis en el ordenador. ¿Vale? Podéis ir aquí o a la página web. Y la instala. ¿Resuelta la duda? Bien, perfecto. Bueno, pues sigo. Primera transparencia. Segunda transparencia. Tercera transparencia. Cuarta transparencia. Quinta transparencia. Siempre poniendo otra parrita, ya tenía una transparencia nueva. Vale. Ya tengo mi presentación hecha. ¿Y cuánto lo he hecho? Es no nada y menos. ¿Se si da cuenta? Empecé a hablar hace un cuarto de hora de esto. Ya tengo mi transparencia hecha. Y ahora yo le doy aquí a mi conito, la voy a guardar, le doy a mi conito y digo, venga, ¿cómo quiero guardarlo? Vamos a exportarlo. Lo exporto en PDF. Venga, vamos a exportarlo en PDF. Vamos. Y me voy a exportar en PDF y os voy a enseñar cómo salen en PDF. Ya tengo mi transparencia en PDF. Con mis fórmulas matemáticas, con mis tablas, con mi resultado de texto, con mi gráfico y con mi código. Con mi cita ahí en nada, ¿eh? ya he preparado una transparencia en un momento, no solo puedo hacer un informe de forma rapidita, sino que encima las preparo, es más, las puedo hacer también en HTML, voy a exportarlas le doy a mi iconito le doy a exportar y elijo el formato que quiero, la exporto a HTML la exporto bien, ¿y cómo me la abre? me la abre así ¿las veis? Incluso para poner batalla completa, si quiero, para poner notas de presentación, ¿lo veis? O con las cursores, puedo ir para adelante, para atrás, los enlaces funcionan, ¿lo veis? Esta una que dice antes, ¡ay! Que me he ido donde no era. Bueno, voy a abrirla de nuevo, esto era, era para después. ¿Dónde estaba la prueba? La llamo prueba, voy a abrirlo otra vez, aquí está prueba, ¿lo veis? Perfectamente. ¿No te reconoce los PDF, las fórmulas con Francisco? A mí sí me lo ha reconocido. Le has puesto una línea aparte. Ten cuidado con eso, ¿vale? Aquí los dólares tenéis que ponerlo con una línea exactamente, totalmente aparte. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿El código HTML que se genera? Os lo enseño. Aquí lo tenéis. Aquí le podéis insertar lo que os dé la gana. Vale, esto, me mete mucha porquería, ¿vale? Bien, más cosas que quería enseñaros. Vamos a cerrar esto. Ahora, le doy a exportar y ahora le digo que lo exporte como PowerPoint. Vamos a ver lo que hace, no tengo ni idea de que va a hacer, ¿vale? Es posible que no funcionaría, ¿vale? Y ya tengo mi PowerPoint hecho. Transparencia. Que no sé. Es que nunca uso No sé ni cómo se mueve uno por aquí con... Bueno, no lo he hecho bien. Me ha hecho todo título, ¿lo veis? No lo he hecho bien. Me genera un PowerPoint que ni siquiera funciona bien. De todas formas, como no lo uso... Os voy a decir otra forma de hacerlo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ya tengo entonces mi transparencia en PDF y HTML, que por lo menos funciona y, Francisco, es que no sé si tú te has puesto... Si tú te has puesto, voy a quitar el... el, el, el... ¿Te ha instalado esta extensión que yo tengo aquí? ¿Eh? Instálatela, a ver qué te dice. Vale. Bien, os voy a enseñar otra cosa, que también es muy útil. Una vez que tengo esta página web, si os doy cuenta, realmente una página web, la lista previa, le puedo dar a control K y coma y me sale aquí un mensajito que me dice, se ha guardado como HTML, ¿vale? ¿No acuerdo? Entonces yo me voy aquí y lo abro. Y ha cogido todo lo que yo había escrito y lo ha hecho en HTML. Esas líneas que veis ahí horizontales son las tres rayitas, ¿vale? No lo he dicho con las tres rayitas, si no estás en modo transparencia, te crea una línea horizontal. Que tengo html sí. Bueno, un poquito más. Vamos a hacer alguna cosilla más. Aquí tengo Pandoc, lo he instalado. Me vuelvo otra vez aquí a la página de Pandoc. He bajado, he bajado Pandoc y me lo he instalado. Yo, no, yo lo he instalado con Brew, ¿vale? Hace un rato hice un Brew install. Es muy fácil. Hice un view instalpando y se instaló, ¿vale? Pero voy a ejecutar, eh, perdón, la anterior. ¿Vale? Voy a pasarlo a. Y ahora explicaré un poquito la sintaxis, que es muy simple. ¿vale? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pues acabo de hacer una cosa que a muchos de nosotros los que escribimos con látex nos ahorra muchísimo tiempo. Y es esto. Que de pronto, de pronto acabo de generar de forma automática un documento en Word con mis fórmulas matemáticas que son un latazo de editar en, en Word. Con mis secciones, mis subsecciones, mis enlaces que funcionan. ¿Vale? Meta, meta algo de por... Esto lo ha metido de porquería, ¿vale? Porque, porque no sabe manejarlo. Me da igual. Mis imágenes. Mi código... Me lo mostrar aquí, ¿lo veis? ¿eh? Esto no lo sabe... ¿Esto qué he hecho yo aquí? Esto no es este taller, perdón. Es que era prueba el que quería enseñar. Este, ¿no? Perdón, es que he abierto el que no era. Era prueba, perdón. Si le habíamos prueba prueba, prueba.md menos o prueba tu doc x. Venga, doc Ahí tengo la prueba. Lo hecho, ahora sí. Mi título, por eso, me mi fórmulas, mis tablas. Es que el otro contenía más cosas que. No es que no lo hubiese entendido, es que tenía también código fuente de cómo se hacen las cosas, ¿vale? Mi código fuente metido aquí, mi código fuente insertado en la línea, mi cita de texto. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Pues que nosotros los que usamos látex muy a menudo y nos piden que rellenemos algo en Word, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos en látex, lo hacemos en Mardown, lo pasamos con Pandoc. Lo pasamos a, a, a, este, a, a, a Word, copiamos y pegamos en el documento que nos han que rellenamos. Así de sencillo. ¿vale? Por ejemplo, también puede haber creado una página web. Entonces, aquí voy a explicar un poco la sintaxis. Se pone la, el, fichero, el fichero en Markdown, se, se llama Prueba. Le voy a poner decir, una S que significa Standalone para que meta todas las cabeceras que necesita le voy a decir que me use más jacks, puede usar más jacks o kt, o, o y le voy a decir que menos o, que es la salida, Cayer html Bueno, se ha quejado porque no le he puesto título, no pasa nada. Le podría haber puesto como me ha dicho aquí, me lo dice, es muy... Es muy y le digo que título va a ser, pues... Vale, entonces, ¿qué me acaba de crear? Un fichero HTML que ya cuando lo abra, ¿dónde estaba? Tengo mi fichero con prueba y título, ¿lo veis? El título se, eh, lo pone por aquí arriba, pone prueba HTML, ¿lo veis? Pone por aquí, título, ¿dónde lo pone a la prueba? Bueno, no lo muestra aquí. Ah, no, que lo he abierto con... Sí, lo he abierto ya. Perfecto. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Vuestro fichero en HTML. ¿De acuerdo? Bien. Y por ejemplo, ¿qué podéis, ¿qué podéis hacer? ¿Para qué lo podéis usar? Pues por ejemplo, aquí tenía una pequeña introducción a mardado Hecha que es muy parecida a la que os he enseñado en la que simplemente haciendo esto voy a cambiar el Lo único que ha cambiado es que he puesto menos t slidey, tipo slidey, ¿lo veis? No, no le he puesto título, se me ha vuelto a quejar, ¿vale? No pasa nada. Ahora tengo aquí una prueba de transparencia, que si os dais cuenta son una transparencia a y derecha, con sus contenidos, número con de página que quiera, con ayuda, de cómo puedo moverme, etc. ¿Qué ventajas tienen las pruebas en la transparencia en HTML? Pues que con control más y con control menos puedes ampliar y disminuir la transparencia siempre que quiera. Y que la puedes visualizar en cualquier navegador. En cualquier sitio. ¿Qué ventajas tiene también hacer transparencias de esta manera? Pues os voy a enseñar otra de las ventajas que tiene. Este es precisamente el taller que hemos hecho hoy, ¿vale? Que nos sirve de repaso, ¿eh? en el que cuento BIMER, cuál es la cabecera, ¿vale? el título, el autor, el instituto, empiezo el documento, título, cómo es un cuadro, cómo se hace un, una lista paso a paso, que, que voy mostrando paso a paso, cómo son los bloques, cómo se hacen las pausas, cómo se hace la sobreimpresión, para que imprima una cosa sobre otra, y mantenga el resto igual. ¿Cómo se hace la bibliografía? Y una de las cosas interesantes es que podéis usar librerías de Javascript para, por ejemplo, en vuestro HTML insertarle lo que os apetezca. Y esto está vivo Se lo podéis hacer. Esto lo voy a poner por aquí. Para que lo tengáis por si a alguno le interesa. Lo podéis hacer con esto, lo podéis hacer con GeoGebra, con lo que os dé la gana podéis porque como Al final lo que tenéis es HTML, lo único que vais a hacer es... Bueno, y antes de, antes de mostraros eso, recomendaciones. No hacer demasiadas transparencias. No debo usar más de dos líneas, doce líneas, estilo sencillo, y no abusar de las pausas, ¿vale? Os voy a mostrar el, el código fuente, porque no es muy complicado. Voy a abrir el Visual Studio Code. Voy a cerrar la previsualización. Lo único que he añadido en la cabecera... Son estas dos líneas, ¿vale? Para poder usar JSX Graph. Y un poquito más abajo. ¿Veis? Este, esto que veis aquí subrayado, es precisamente el dibujito de la parábola con la tangente y la normal. Le estoy diciendo, voy a crear una, una pizarra, ¿vale? Voy a crear una curva, le digo la le digo la curva y de dónde hasta dónde, voy a, voy a crear un deslizador dentro de la curva, que es el puntito que muevo, voy a crear en color rojo esto es la, la, la tangente y en otro es en color en otro color, he creado la normal y pinto la parábola y ya está. eso es lo único que tengo que insertar, ah y le estoy diciendo aquí el tamaño que quiero, voy a ponerlo un poquito más grande vale 500 por 500 lo voy a guardar y a recargar mi código ya la sale un poquito más grande lo yo puedo es que no muy complicado bien. y es muy rápido ¿eh? bueno pues eh, ya está bien más cosas que podéis hacer con Pandoc pues eh, con Pandoc aquí viene hecho Podéis pasar de todos estos formatos a todos estos formatos. Podéis usar, crear ODT, podéis crear PowerPoint, podéis crear Wikipedia, texto de Wikipedia, podéis crear látex, que no lo he dicho, vamos a hacerlo. Ya me lo he creado, vamos a abrirlo. Estaba prueba.text. Aquí. No, tengo, no lo tengo con Visual Studio. Bueno, no pasa nada. Lo voy a abrir con test Studio. Que ya lo conocéis muchos de vosotros. Aquí tengo mi... Bueno, no me ha, creado, no me ha puesto las cabeceras, ¿lo veis? Porque le he hecho que me pase a ta, a, a la lateral lo que yo quiero, ¿vale? Pero vamos a cambiar un poco el... Voy a decirle que sea standalone. Voy a poner la S. Para que lo meta todo en el documento de látex. Voy a abrirlo de nuevo. Y si no, tendría que ver el manual. Aquí está. Aquí ya me ha puesto mi document class. Me ha hecho un artículo. Me ha creado todo el documento. Lo puedo compilar a ver si funciona. A ver si va a funcionar. Porque igual no tengo todo permitido. ¿Eh? Y aquí tengo ya mi frecuento en ATE. Ya está. Es decir, que si os dais cuenta no es nada del otro mundo, ¿lo ves? Y voy a incluso a venirme para acá porque como tengo aquí Vimer. Bueno, podéis hacer muchos tipos de transparencias, como habéis visto aquí, ¿no? Podéis usar Vimer también. Bien, aquí. Tenéis una lista de ejemplos. ¿Dónde van los ejemplos? Demo. Ninguna no de Vimer. Bueno, pues buscamos. Vamos a ver si me deja. Estoy, estoy improvisando, no sé si así, ¿vale? Estoy dejándome llevar por la, por la, por la intuición. Vamos a abrirlo. Y yo lo tengo que dar primero. Y ya tengo ya mi transparencia de en Ah, oh, no, perdón. No he abierto la que sea. Perdón. Por a punto BIM, ¿no la hemos llamado? Dice yo que esto es demasiado exitoso. Vamos allá, lo voy a ver, ¿Es que Había mostrado los documentos. Bueno, sí que tenemos transparencia Y ahora me diréis, oye, ¿por qué me ha dado la lata con lo de antes de Divers? y que esto lo hacía automáticamente? Bueno, lo hace automáticamente, pero si os dais cuenta mete mucha basurilla, la ¿no Pero bueno, luego aquí tenéis vuestros bloques, vuestros, vuestros cuadros, begin frame, en frame, todo, vuestros, vuestras tablas hechas en látex, sin, sin tener que hacerlas vosotros. Todo. Automáticamente para vosotros. Incluso. A ver si tengo. ¿La lo aquí? Sí. Incluso podéis crear una página web en la que tengáis una presentación. Esto está hecho con. Esto no es remarque, esto es. Uh, RevealJS. ¿Vale? A Voy a enseñar el código de fuente. Es muy sencillo. Le estoy diciendo, esta este es, este es la página web. ¿vale? Esta es la página web. Lo único que en un sitio le he dicho: el taller MD, que es el fichero que ya lo he creado en Markdown, mételo dentro y las separadoras normales serán con cuatro líneas. Y los separadores verticales serán con cinco líneas. había habéis dado cuenta que tenía dos tipos de separadores? ¿Lo veis? Unos que son horizontales y otros que son verticales. Estos son verticales y estos son horizontales. Derecha izquierda horizontal, arriba abajo vertical. Bueno, pues eso simplemente se lo digo aquí. El separador normal y el separador vertical. Y ya tengo mi. Con eso que copiáis? que lo tenía ahí, ¿vale? El código fuente lo tenéis aquí, si lo queréis, lo pego, le echéis un vistazo, incluso si queréis, podríais descargar el taller.h, el taller.md, taller pero, pero ya lo tenéis también, es decir, podéis usar cualquiera que... ¿lo el taller MD es este, más sencillo que nada, lo veis. Otra ventaja es que tiene esto, pues como ya he dicho antes, por ejemplo, esta, esto puede quedar bonito, ¿eh? pero con Pandos podéis hacer incluso. ¿Dónde está? Aquí, os voy a enseñar unos que hicimos los que están involucrados, algunos de los que estamos aquí, yo siempre cojo a mi hermano, este de aquí, ¿Vale? ¿Esto cómo está hecho? Esto está hecho, en principio, en principio está hecho en látex, con pan2 lo he pasado a HTML, le he puesto un estilo que a mí me interesa, ¿vale? Que en este caso se llama otro CSS, os voy a mostrar el código fuente. Me parece que se llama, aquí está, otro CSS, que es un estilo que he puesto yo para que queden, pues para que quede simplemente, vaya, me he cargado él. matemática me lo he cargado ¿Vale? para que queden pues, precisamente estos colorines que aparecen y para que me quede esto en color azul, intentado a la derecha cuando sea el, el, el título las secciones me aparecen aquí a la izquierda ¿Vale? eh, las matemáticas en este caso están hechas con MathJax ahí tenía otros ejemplos con con Cater. bueno la ventaja es que tengo JSX Graph insertado y el alumno puede interactivamente ver cuándo se alcanza el área máxima parece que va a ser 100, lo veis y que y ya se va, ¿no? ¿Vale? Pues aquí explica, explicaciones matemáticas. Pongo ejercicio y si le pincho en nuestras soluciones. ¿Vale? Tengo cuestionario hecho que luego puedo ver si he, eh, he comprobado o lo comprobado. Todo el código fuente de esto lo tenéis. sí os mando el, el GitHub de esto, esto lo tenéis aquí, ¿vale? Y como está en GitHub. Pues cualquiera. Le digo GitHub. Cualquiera puede ver el código fuente. Cualquiera puede meter eh, errores. Oye, no he, no he conocido algo. No he, no he, hecho, no he hecho banco de preguntas. Y con el tiempo se van arreglando. ¿Vale? ¿Vale? Y que tiene su control de... ¿Qué, qué ventaja tiene esto? Pues eh, que... que lo tenéis todo centralizado, lo podéis lanzar, enlazar desde cualquier sitio y no hace falta que editéis en todos sitios. Si os dais cuenta, esto os resultará, os resultará familiar. Es precisamente la página, la página que se muestra aquí. Esta página está hecha con markdown. Cuando yo cambie esta página aquí, si le diese a editar, que no, no estoy.. Voy a entrar dentro. si yo le diese a editar y cambiase la página si yo cambiase esto en Mardown, ¿lo veis que es Mardown? con mi enlace, con mis secciones ¿vale? no he hecho ningún cambio pero ya no lo, Mardown, ¿lo si yo Mardown, ¿lo veis? si yo cambiase aquí, automáticamente al rato al rato, eh, las la páginas de GitHub lo actualizarían y se actualizarían Otras posibilidades que tenéis, si sabéis hacer cosas en LaTeX y las paséis a HTML con Pandoc, pues por ejemplo este. Este es un ejemplo de algo hecho en látex, pasado a HTML, pero que tiene la peculiaridad de que yo le he dado aquí a correr y está diciendo esperando por el núcleo. Está lanzando un servidor gratuito para mí, lo ven, lo está lanzando, y me va a lanzar un servidor de Sagemath en el cual voy a tener una lección en la que el alumno puede interactivamente, va a tardar un rato porque es gratuito, ¿vale? Entonces puede, depende de cómo le pille el día, si está muy utilizado o no. El alumno puede, pues, probar con lo que tú le estás poniendo en la lección de matemáticas y cambiar los datos y hacer sus propias cuentas. ¿vale? Incluso tenéis soluciones, hechas con y aquí, para que lo veáis. Está esperando, igual se tira un rato. Mientras arranca, voy a entrar en otro sitio para enseñar a otra. No, este no. Este lo quería enseñar. Sí, por ejemplo, este también tiene cuadros, cuadros de, de cálculo. Están hechos en algebrite. Sí, Pandoc es una herramienta aparte, ¿vale? Es una herramienta aparte. Lo que ocurre es que hay muchas extensiones en Rider que, que usan... Hay muchas extensiones de de Visual Studio Code que internamente usan Pandoc también. ¿vale? Voy a poner un poquito más para que, para que sea más gracioso. ¿Vale? El tío simplifica, ¿no? Esto está hecho con una... Esto está hecho con, con, con látex, está pasado a HTML con Pandoc y luego internamente he utilizado una librería para que pueda mostrar, eh, para que pueda hacer cuentas por vosotros. Que, que vuelvo a mostrarlo, el código fuente para que lo veáis. Es tan sencillo. ¿Dónde tengo? El primero de ellos. ¿Dónde lo tengo? Es tan sencillo como poner. ¿Dónde estaba el algebrite? El algebrite tiene que estar al final. Mira, aquí está la función de ejecutar ¿vale? de, de, de, y de algebrite aquí, el está es allí, algebrite y cuando llegue el momento os podéis poner una celda ¿dónde estaba la celda? Aquí yo la enseñe. a ver si miro el código fuente puedes probarlo tú mismo Ven. aquí lo tenéis le digo el texto que quiero y le digo que se ejecute y que simplifique Sí, vale, vale. A ver, ¿Cómo estaba este? Aquí ya está. Ya tengo mi mensaje más arrancado. Puedo resolver la derivada respecto de x. la resuelve. Puedo ver cuándo x mayor que c, la derivada mayor que cero. Puedo resolver la segunda derivada. Ver en qué valores se alcanza. La convexidad, lo que sea. Puedo pintar la función. ¿A no quiero el rango de 5, 5? Le voy a poner de menos 15 a 15. La pinta. ¿vale? Y ya está. Quiero pintar otra función, pinto otra función. Y todo esto es una página web que... Y los cálculos no se hacen en vuestro ordenador. Lo está haciendo un señor que va a prestar un servicio, en realidad lo está haciendo un binder, ¿vale? Lo está haciendo un servicio que se llama Binder. Aquí tenéis los enlaces por si queréis estudiar cómo funciona. Bien, dicho esto, recapitulo, vuelvo al principio, de qué ha ido la sesión de hoy. La sesión de hoy va de transparencia, de cómo mostrar material, cómo hacer transparencia. Hemos aprovechado para enseñaros una herramienta muy sencilla, que es Markdown junto con Visual Studio Code, con Visual Studio Code, para que podáis crear textos de forma rápida y a la vez, si os apetece, transparencia de forma muy sencilla. ¿vale? He aprovechado esto para hablaros un poco por encima de Pandoc, que está por aquí. ¿De acuerdo? que os permite pasar de... ¿Dónde estaban los ejemplo? Aquí está la demo, ¿vale? Que os permite, pues, por ejemplo, cómo pasar HTML, cómo hacer ficheros de látex, cómo escribir en la estructura de text, en bimer, en mil cosas. ¿vale? En PDF. Tiene miles de, pos de posibilidades. ¿vale? Y de esa forma hemos creado... A partir de nuestra prueba hemos creado unas una transparencias en Bimer, hemos creado un fichero en Word, una página web, un PDF, un PowerPoint que no funcionaba muy bien, la verdad. ¿eh? Pero tendría que ver aquí si hay algo... Ah, podría estar incluso EPU, ¿vale? No viene. No, no viene, no viene documentado. Bueno, no igual. Pero se debe, se debe poder hacer, yo no sé hacerlo, ¿vale? Y eso os permite eh, pues hacer vuestra transparencia y vuestras presentaciones. Vale. Existe incluso, existe otra forma más de hacer presentaciones y de compartir trabajo utilizando una cosa que se llaman los blogs de notas de Júpiter. Os voy a hablar brevemente sobre eso. Para enseñarlo. Bueno, de igual enseño cualquiera. Vamos a empezar con uno. Este mismo. Vale, esto es un blog de notas de Júpiter. Júpiter lo podéis instalar en cualquier ordenador, ¿vale? En este caso he cargado un núcleo de, de Python, pero lo bueno que tiene Júpiter es que si os ponéis encima de la celda y le decís que quiero que sea Mardown, a escribir texto Mardown aquí. siempre está cuando lo doy a mayúscula, enter, lo evalúa y lo renderiza. Y ahora puedo empezar a escribir funciones y le debo decir a la gente bueno, esto es una celda más down. fijaos que que curiosamente esto es la función identidad. Veamos un ejemplo. Y me da nueve, curiosamente. ¿no? Entonces tengo ficheros, eh, tengo texto, puedo insertar imágenes, porque esto es Markdown. Puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Puedo, puedo, hacer, puedo pintar con mi programa. Mi lenguaje, puedo hacer experimentos y luego lo comparto con quien me dé la gana. Lo comparto como un blog de notas, lo comparto como HTML. Y a mí, a la persona con la que esté trabajando, le llegará un fichero HTML que podrá visualizar lo que, toda la información que yo le mande. No podrá ejecutarlo, pero para eso lo puedo mandar un, un blog de notas de Python y sí lo puede ejecutar. ¿Vale? Y para colmo, hay extensiones que os permiten. Este no, aquí no lo tengo instalado porque no tengo el, el cómo se llama Rise. Hay unas extensiones que te permiten. A ver si lo pongo celda. A ver. No, aquí no lo tengo puesto sí aquí a partir de un bloc de notas puedo decirle esto es una transparencia esto es una nueva transparencia hasta aquí que va a empezar una subtransparencia ¿Vale? y aquí pongo lo que yo quiera ¿Vale? Y luego esto yo lo puedo exportar como unas transparencias en *.js Y lo que habéis hecho en vuestro blog de notas se convierte en unas transparencias como las que yo os enseñé hace un rato. ¿Dónde estaba, Pedro? Estaba por aquí. Como estas. Automáticamente. Cuando le dais a exportar como eh, Revive JS, esto será desde aquí hasta aquí una transparencia, esto será desde aquí hasta aquí otra transparencia, desde aquí será una subtransparencia, luego saldrá un menú vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Y podéis hacer vuestro, vuestra presentación directamente con Jupyter. Con la ventaja de que eh, mostráis resultados de un lenguaje de programación que os interese. Incluso podríais instalar una, una extensión que se llama RISE que os permite ejecutar estas transparencias en vivo. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras estáis dando vuestra presentación podéis ejecutar la celda y mostrar los resultados en tiempo real. Con lo cual le puedo decir a la gente, fijaos que esto tarda poco en ejecutarse. Sin embargo, para estos ejemplos tarda un poco más. Y, y el, el espectador estará viendo en cualquier momento... Voy a cambiar el título... En cualquier momento, todo lo que esté ejecutando y cuánto tarda. Bueno, pues creo que os he metido muchísima información. Y con eso voy a terminar. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si tenéis alguna pregunta, la podéis eh, plantear ahora. ¿Puedo pasar el código fuente de todo lo que he dicho? De todo lo que... Bueno, pues yo creo que vamos a hacer con el último día. Porque... Muchas gracias por todo y terminamos aquí y cortamos la grabación y si alguien quiere preguntar algo pues nos quedamos por aquí unos minutillos más pues nada muchas gracias a todos y lo dicho, paramos la grabación y si alguno tiene alguna duda pues seguimos por aquí respondiendo alguna cosa esto bueno ya para cortar la grabación pero voy a decir algo obvio ¿eh? ¿Esto cómo se aprende? usando. ¿Eh? Os he dado herramientas muy sencillas, esta de es un poquito más enrevesadas, aquellas que he dicho de develop son un poquito más enrevesadas, pero lo que sí es verdad es que usar Visual Studio Code con la extensión de, de Markdown es extremadamente simple. Es más simple que aprender la estructura de un documento enlace. Entonces, yo os propondría que empezaseis por ahí, empezaseis a hacer vuestros documentos de esa manera, cuando entre el gusanillo, eh, que luego lo, pode, lo, luego lo empecéis con LATES y luego, como habéis visto, PAN2 puede exportar a muchos a mucho tipos de formato. PAN2 puede hacer maravillas por vosotros. Ah, el icono no te aparece eh, de visualizador. Alexander, el iconillo, eh, le voy a lanzar mi visual estudio mi Code y lo voy a compartir en un segundito. Estoy compartiendo, ¿verdad? El icono es justamente aquí, a veces, cuando lo instalas. Cuando tienes la extensión, tienes que comprobar que Mark está instalada, ¿vale? ¿De acuerdo? Que está instalada. Y entonces, cuando te vengas aquí, no aquí, cuando te vengas aquí a Markdown, te aparecerá el icono en cuestión. No aquí. Si os dais cuenta, que desaparece, ¿lo ves? ¿Veis aquí? Permite elegir. Pero antes tenéis que coger la pista previa, ¿vale? Bien, ahí en Jero ha pasado una, un chuletario, lo que llamamos un chuletario de Mardau, ¿sí? que básicamente lo que he contado en un momento, es que es muy fácil de aprender. ¿sí? Ah, ¿en un, notebook, ¿en un notebook para hacer transparencias? Pues te vas aquí arriba en VIEW. Uh, ¿Sí? ¿Dónde estaba? Aquí. El, la, la barra de tareas de cada celda, si la pongo a nada, no, no aparece nada. Y si le digo que me la pongo para transparencias, me cree ya, me, la, me las cataloga por eh, transparencias, subtransparencias. Tiene más posibilidades, ¿no veis? fragmento, para que se lo salte por si quiero poner nota en mi transparencia, se pueden hacer muchas cosas. Ah, claro, sí, Julián, porque yo tengo un núcleo de... Efectivamente, yo tengo un núcleo de, de R instalado aquí. Entonces yo puedo lanzar aquí cosas de R. Puedo lanzar cosas de más de R, de Python, de Octave, de, de Julia o de Gap Puedes hacer tus presentaciones con cualquiera de esos lenguajes. Cada, cada, cada lenguaje necesita un núcleo que tienes que instalar aparte. En la página de Júpiter podéis encontrar información y, y, la, y en la página del lenguaje correspondiente, ¿vale? Ah, Transición a transparencias no tenemos, Sergio. No. No tenemos. Sí la hay en, en Divil JS, pero por, o en Remark, pero, pero por defecto no trae. Esto es, está pensado para ser más sencillo que todos ¿Vale? De hecho es que a mí no me gustan las, las transiciones en particular. Eh, seguimos grabando, ¿verdad? nadie ha detenido la grabación. Vamos a pararla.